El, las oportunidades para el, para el canal en el futuro es el vender movilidad. Cuando vendes movilidad no estás hablando de puesto de trabajo, sino que lo que estás hablando es de infraestructuras, de, disposit de múltiples dispositivos, de storage, de cloud, cloud públicas, cloud privadas, pero lo más importante son los servicios, el valor que tú das a los clientes. Ese servicio es el que tiene que dar el canal. Al final el canal va a ganar eh, dinero, eh, en la venta de múltiples dispositivos, de múltiples productos, pero sobre todo en servicios. Y ese es el servicio es el que el valor que le va a dar a su cliente.